Hoy lo que hacemos es un poco seguir la línea del encuentro de asambleas que hizo Izquierda Unida en Sevilla, donde bueno pues los compañeros y las compañeras vamos a seguir debatiendo... Eh, cómo trabajar las siguientes elecciones autonómicas, las siguientes elecciones europeas y las municipales que son las la siguientes en venir. Bueno, se trata de seguir construyendo el debate, el correlato de cómo vamos a trabajar las confluencias, las convergencias con más partidos políticos y con muchísima más gente, bueno, pues para, como digo, como para, para, para trabajar... Eh conseguir bueno, que se construya un programa electoral con muchísima gente que luego podamos hacer unas candidaturas donde eh, bueno pues también muchísimos partidos políticos y movimientos sociales pues se sientan representados y así podamos ganar al partido popular y al partido socialista tenéis algo claro ya de cómo va esa confluencia tenemos, tenemos ya claro que bueno que se hace una línea lo primero es hacer unas líneas programáticas de izquierda ¿no? eh, progresistas que consigan eh, bueno que muchas de las personas de las que estamos hablando que están a la izquierda fundamentalmente eh, del Partido Socialista pues se, se vean eh, representadas en ella y a partir de ahí bueno pues trabajar con eh, la elección de candidatura eh, punto de vista democrático, con primaria eh, bueno, y con unos censos bien hechos que nos permitan, bueno, pues todo el mundo, como digo, pues tener la posibilidad de elegir y ser elegido en, en estas confluencias para las candidaturas y para, eh, bueno, pues poder desarrollar ese programa en la institución.